Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidas y bienvenidos al vídeo que no quieres ver y el vídeo que yo no quiero hacer. Nadie se vaya a pensar que hago esto por gusto o hago esto para que entres a ver este vídeo. O sea, solo quiero que veas este vídeo porque yo soy un comprador, soy un consumidor de tecnología y para que tú veas esto y a partir de ahí puedas valorar la compra o no de este magnífico terminal. Que no por eso deja de ser un magnífico terminal y tiene sus cosas súper buenas. Pero eso no es el objetivo de este vídeo. ¿eh? El objetivo de este vídeo es solo explicar, porque si alguien me lo hubiera explicado, yo no me compro este teléfono ahora. Hasta que no solventen esto, o si esto sigue así, yo este no me lo compro. Así de que os lo digo. O sea, que el objetivo de este vídeo es que si tú, tú que estás ahí detrás de la pantalla, te interesa este teléfono, y ves este vídeo, y ves lo que pasa, y eso a ti te va a crear una incomodidad en tu día a día, que es difícil también de ver en un vídeo hasta que no lo vives en tus carnes, ¿eh? también te lo digo. Pero yo, en, si me traslado al pasado, si pudiera, si pudiera no me lo compraría. No me lo compraría porque a mí esto me, me, no me gusta. No me gusta y más adelante en el vídeo vais a ver por qué. Ojalá este vídeo lo vea alguien de la compañía y lo solventen por software o no lo sé cómo. <ríe> lo veo difícil porque no se ha solventado ya. No en este terminal, sino en otros terminales que padecen del... Del mismo problema, con el notch tan grande y el relojito ahí tocando las narices. Porque el reloj aquí no aparece. Aquí, ¡oh, muy bonito! Oh, y ahí van las notificaciones, ¡qué bien! Y ahí zasca. Los ejemplos que vais a ver a continuación están grabados sin el notch. Perdón, o sea, sin ocultar el notch. Con el notch visible, que me lío. Pero con el notch tapado... Pasa absolutamente lo mismo, que nadie se piense que por tapar el noche salen las notificaciones o algo. No, no, no, lo he probado de todas las maneras. No hay maneras ¿sabes? Entonces, os dejo con los ejemplos que he grabado y que cada uno saque sus propias conclusiones. Bien, este es el primer escenario que quiero plantear, ¿de acuerdo? Ahora os explico en qué consiste. Son escenas de la vida cotidiana y vamos a ver cómo es la interacción con las notificaciones, ¿de acuerdo? Unas cosas antes de empezar con la escena número uno o el escenario número uno hipotético que vamos a plantear. Aquí aparece el sensor de proximidad que está parpadeando como un loco. En la vida real, la frecuencia a la cual parpadea el ojo humano no lo capta. La cámara sí y por ende lo estáis viendo, pero esto en la vida real no se ve. Y por aquí, depende cómo incida la luz de la ventana, también se va a ver. Pero el LED de notificaciones, perdón, no está aquí. Voy a matar esto. El LED de notificaciones no está aquí. Y el LED de notificaciones tampoco está aquí, sino que está aquí, ¿vale? Donde estoy señalando con el índice. Y donde estoy señalando con el índice es donde está realmente el LED de notificaciones en estos modelos. Aquí tenemos el Pocophone F1 con todas, las, notific... o sea, todas las, perdón, las aplicaciones muertas. Y aquí tenemos el Mi Max 3, pero podría haber cualquier otro terminal que no tuviera notch. ¿De acuerdo? O que no tuviera notch de este tamaño. O que no tuviera notch de este tamaño. Y con Miui, con esta configuración. Hablando de Miui, aquí tenemos... Versión de Miui 9.6 tal como viene, sin tocar nada, de serie. Y aquí tenemos Miui 10, pero en la gestión de las notificaciones ambas son iguales. Están basados en Android 8.1, ambos, ¿vale? Eh, he comentado esto, luego me gustaría comentar lo siguiente. Hemos matado todas las aplicaciones y tenemos... Todas las notificaciones mostrándose a tope. Es decir, se pueden configurar las notificaciones que se muestren en la pantalla de bloqueo solo la notificación, solo el o sea, sin el contenido, pero la notificación. Eh, los globos, no sé. No, no. Todo está al máximo ¿no? de transparencia, que se vea todo en cualquier momento en ambos terminales. Las configuraciones son las mismas, vaya, a eso quería llegar. Cosa que me ha llamado la atención es que en el PocoFon he tenido que activar. Las notificaciones flotantes, es decir, me he tenido que ir a la aplicación, aquí, a notificaciones, y he tenido que eh, activar las notificaciones flotantes en, en, el WhatsApp, en el WhatsApp, en el Messenger, perdón, que es la aplicación que vamos a usar para mostrar, porque no tengo dos números de WhatsApp, eh, no estaban activadas las notificaciones flotantes. Pero bueno, déjeme, dejémonos de rollos. Habiendo aclarado todo esto, están conectados ambos a la misma red, es decir, estamos en las mismas condiciones. Escenario 1, escenario 1, ¿vale? Apagamos el terminal, no hay, no, hay aplicaciones ab... Epa, no hay aplicaciones abiertas, ¿sí? Apagamos el terminal Y nos mandamos, me mando desde aquí, que tengo un ordenador portátil, un mensaje ¿Vale? Y vamos a ver qué ocurriría en la vida real si lo estuviéramos encima de una mesa, ¿vale? ¡Ostras! Esto lo tengo encima de la mesa y lo he visto Perfecto, pues ya lo contestaré después, ¿vale? Voy a dejar que se apaguen Y el ya lo contestaré después se puede convertir en, de aquí una hora cojo el teléfono. ¿Hay alguna notificación? Aquí está el LED de notificaciones en el Pocophone. Y aquí está el LED de notificaciones en el Mi Max 1. Caramba, hay alguna notificación. Vamos a mirarla. Vamos a desbloquearlo como sea. Con el facial, con el lector de huellas, con el patrón, con el wearable, como sea. Desbloqueamos el teléfono y según como lo tengamos configurado, que aquí está al tope de, de mostrar información... Vemos las notificaciones, ¿vale? Un detalle muy importante. En el momento que yo he hecho esto, en el momento que yo he hecho esto, si ahora se vuelve a apagar la pantalla, ahora se está atenuando, y ahora se apaga la pantalla, se acabó. Mi interpreta que ya la has visto. Y no va a volver a salir el LED de notificaciones, ¿lo veis? Bien, la hemos visto, ¿de acuerdo? ok. Pero si yo la he visto, que está aquí, deslizo, desbloqueo, tengo dos opciones ahora mismo, ¿sí? Ir a la notificación, contestarla o gestionar lo que sea, ¿sí? O, por lo que sea, voy a hacer otra cosa. Pongamos, por ejemplo, que esa notificación que me acaba de llegar es un mensaje que no es de una relativa importancia y me voy a hacer cualquier otra cosa porque tengo que buscar en Google cualquier historia. O tengo que, yo que sé, lo que sea. Tengo que cambiar una alarma, ¿sí? O tengo que, sí, vamos a poner el reloj, ¿Vale? ¿Y ahora qué ocurre? Que si no me he ido a la notificación y he hecho otra cosa. Si por lo que sea, como ya hemos visto, apagamos el terminal, ya no hay notificación. En el Pocophone ni me entero. Aquí tampoco me entero. Pero es que cuando yo lo abro, aquí sí que me entero porque tengo una notificación. Pero aquí no. Aquí no me entero. Aquí no hay notificación alguna. Me tengo que acordar. Porque el LED de notificaciones no se enciende. Aquí tampoco se enciende. Pero se me queda la notificación arriba. ¿Me explico? Entonces, y esto, perdón, esto no pasa tampoco, aunque vayamos a la principal, en el cual hay el widget este y no hay espacio, tampoco aparece la notificación, aquí sí. ¿Eh? A lo que me refiero es que en el escenario este que estoy planteando, en el escenario 1, si te llega una notificación, no la has visto, se queda el LED de notificaciones abierto, abro el teléfono y no abro la aplicación, la notificación, y no me acuerdo luego, es muy probable que esa notificación la verás cuando, <ríe> cuando te llegue otra, o cuando, o cuando, y ahí está el problema, bajes la barra de notificación. ¿sí? La diferencia entre aquí y aquí, es que yo aquí he bajado la barra de notificación y obtengo más información. Pero aquí, yo bajo la barra de notificación y obtengo la primera información, porque aquí no tengo notificación ni LED. Tengo el, el icono, perdón, tengo el icono, pero no tengo icono. Ahora alguien podría decir, vale, vale, vale, vale, vale te, tampoco te pases. Tienes aquí un icono, ¿lo veis? En el launcher aparece un icono y aparece un, una burbujita aquí, una, una redondita, ¿vale? Pero imaginemos que esto de aquí es una aplicación que no tienes en la primera pantalla, que la tienes aquí. No la ves, no la ves. Por ende, esta situación me parece incómoda, tener que estar pendiente de bajar la barrita de notificación ¿vale? vamos a plantear ahora en el siguiente clip voy a plantear otra situación, bien vamos a hipotetizar el escenario número 2 ¿de acuerdo? en el cual pues bueno cogemos el teléfono, por lo que sea pues lo desbloqueamos ¿de acuerdo? entramos dentro del sistema y vamos a hablar con Perico Martínez y Perico Martínez que ya lo tengo abierto aquí ¿vale? y vamos a estar charlando con él estamos hablando con Perico Martínez y desde aquí, desde el ordenador, me voy a mandar un email, una notificación cualquiera. Es por forzar una notificación. Vamos a ver lo que ocurre cuando se envía este email, cuando lo recibe el terminal. ¿De acuerdo? Yo sigo hablando con Perico con perico Martínez y a ver si llega el mail. Ha llegado el mail, ¿lo habéis oído? Ha sonado en ambos, sí pero... pero solo me entero si no tengo el sonido activado ahí es que aquí está el tema o sea, todos estos escenarios pensad o sea imaginaroslo haced hacer el ejercicio de imaginaroslo con sonido y sin sonido en este caso yo lo he puesto son sonido, hay, son sonido. yo lo he puesto con sonido para que para no dejar tan mal al pocofon porque si es sin sonido yo ni me he enterado a veces las notificaciones flotantes si por lo que sea. Fijaos el detalle, si por lo que sea, en el Messenger lo he activado cuando he instalado la aplicación. Pero en el en el Gmail no lo he activado, era para hacer la diferencia. ¿sí? Una, una activada y otra sin, sin activada, de serie, tal cual, descargados. En uno me he enterado, primero por el sonido en ambos, pero si no hubiera sonido en este no me entero. Y en este me he enterado, insisto, por el sonido, como me he enterado en este, pero encima porque aquí, aquí, aquí arriba apareció el icono, ¿sí? En este ni lo sé. Pero bueno, para, para, para. Podría ser otro escenario en el cual hubiera saltado la burbuja, ¿sí? Hubiera saltado la burbuja. Entonces, me hubiera dado cuenta si sí hubiera estado mirando la pantalla, porque la burbuja dura dos segundos. Un, dos, y la burbuja se va. Es decir, yo tengo que estar mirando la pantalla porque si encima no estoy mirando la pantalla y me llega la notificación, y a veces estoy escribiendo y no estoy siempre mirando la pantalla, por lo que sea, a veces estoy charlando con alguien, haciendo otra cosa, no miro la pantalla, tengo el móvil en silencio y no me entero que aquí arriba hay una notificación. En el pocofón me refiero. No sé si me he explicado bien. Y luego está otra cosa que hace Android, y es que aunque hubieran estado activadas las notificaciones flotantes... Es decir, aunque yo estoy hablando con el señor Perico de los Palotes y el señor Perico de los Palotes está hablando conmigo, que me está mandando mensajes, ¿sí? Como estáis pudiendo ver, si me envía mensajes muy seguido, ¿lo veis? Solo aparece arriba la última burbuja. ¿Qué lo veis? No aparecen todas, no van apareciendo burbujas, plas, plas, plas. No, no, solo aparece una. Entonces, tampoco te das cuenta. Tampoco, poco. No sé si me he explicado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy hablando, por ejemplo, si estuviera hablando con otra persona y me llegan tres mensajes seguidos, solo me aparece uno. No los tres. O los cuatro que hay aquí. No sé cómo deciroslo. Es decir, si vienen muy seguidos, no aparecen las, burbu las ventanas de notificación, las notificaciones flotantes seguidas. No, no, aparece la última. O la primera y se acabó. Entonces tú te tienes que ir sí o sí, aquí te, aquí te das cuenta porque se queda aquí pero en el pocofon no te das cuenta que está la notificación y eso, teniendo en cuenta que lo que estoy hablando es que estás centrado en que te ha llegado una notificación que no haya otra, voy a barrajar la barra, no sé qué pero una persona recién coge el teléfono se tiene que, dar, o sea, tiene que perder notificaciones por huevos si no son importantes aún, pero si... ¿no? y esto, todo lo que he explicado tenéis que enmarcarlo en... Con sonido y sin sonido. Porque sin sonido, esto ya es esto ya es la hostia. ¿Soluciones a esto? No lo sé. Por software podrían modificarlo, pero en el MI8 no lo han hecho. Así que no sé cómo lo van a hacer. En Miui lleva muchos años, el, el lleva siempre, el, aquí, el reloj. Así que no sé cómo lo van a solventar. ¿Soluciones? Pues con un wearable y tal, que te vibre el wearable. Pero bueno, es un coñazo. Es decir... En Android y en iOS ha habido muchos años, de 4 o 5 años sin exagerar, en los cuales se ha estado trabajando en evolucionar, mejorar el sistema de notificación. Se lo han cargado con el Notch, se lo han cargado. Es cierto que el Notch... Bueno, es cierto, no, no lo salvo porque podría estar aquí abajo, podría estar, no, no lo sé, podría estar aquí abajo en realidad, como en el Mi Mix eh, 2S, el sensor de, de la cara me refiero. Porque ahora alguien puede decir, no, pero el sensor de la cara tiene que estar perpendicular a tal... No, no, no, el sensor de del de Face ID este por infrarrojos, si estás en un ángulo concreto te lo coge igual perfectamente. Así que eso no es excusa. Con el notch tan grande, cuidado que existen noches... Notch, Pequeñitos. Y que existe la posibilidad de mostrar notificaciones a mano izquierda. Aunque con, todo con eso, si lo solventaran... Si aquí dejara de aparecer la... La hora. Y aparecieran las notificaciones. Más de cuatro. No... Más de cuatro no, no caben. Tendría que ser muy pequeño. Y como alguien que tuviera problemas de vista. Una o dos. Y gracias. No sé. Se podía solventar con el... Que se encendiera el LED de notificaciones con la pantalla encendida. Es que el problema también... Luego otra cosa, es decir, estas notificaciones que vosotros veis, ¿lo veis? Si yo ahora apago, lo que os he explicado antes, si yo ahora la apago, tampoco se enciende el LED. Y por ende, no me doy cuenta que están ahí. Es que no me daré cuenta hasta que no baje la puñadera barra de notificaciones. Tengo que abrir el teléfono, y aquí en el, en el Max 3 sí que me doy cuenta porque está arriba, pero aquí sigo sin darme cuenta porque el LED, una vez tú recibes la notificación con la pantalla encendida, el teléfono interpreta que la has visto. O sea, el teléfono interpreta que tú has visto la burbuja, la notificación flotante, y la has visto. Y si no la has visto, pues, como dijo Herodes, te jodes, ajo y agua. O sea, es así. No aparece, no aparece LED, no aparece nada. Como se te haya ido la cabeza hacia otro lado y no estés mirando la pantalla, Dios muy buenas. Como te hayan llegado dos seguidas de burbujas, la segunda no aparece, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, esto se tiene que saber. Esto es un mal endémico de este terminal. O sea, y me parece... Eh, me parece no sé no sé cómo catalogarlo lo usaré unos días más haré el análisis final y no sé pero esta problemática no le veo solución ahora mismo no le veo solución y creo que la gente antes de comprarlo se tiene lo tiene que saber 320, 330 euros vale no lo sé si hay alguna alternativa sí que la hay seguro lo analizaré en el análisis valga la redundancia y ahí ya miraré de no sé de deshilar todo esto, pero quería mostrar esta problemática y ver estos puntos de vista, compartirlos y que lo tengáis ahí presente, porque mucha gente estamos acostumbrados a esto, a tener las notificaciones ahí, que ha habido un trabajo muy laborioso, insisto, en cuanto a las notificaciones, parece mentira, pero si os remontáis años atrás, todo este sistema y tal, se, se ha trabajado y ahora se lo han cargado, se han cargado las notificaciones Espero haber sido claro en el vídeo Espero no haberme dejado nada eh, He hecho estos pequeños escenarios Donde se puede ver lo que puede ocurrir Pero bueno, el desastre en sí es ese Que las notificaciones no se muestran con la claridad Que se muestran sin el notch Que el icono de notificación en la parte superior izquierda Es vital para darnos cuenta de las notificaciones O en su defecto En su defecto que la... no sé, que se quedara una burbuja por aquí, no lo sé cómo solventarlo mediante software Teniendo LED de notificaciones me parece de perogrullo no tenerlo activado O sea, ¿por qué no lo activan? Y aunque esté la notificación... es decir, aunque haya llegado la notificación y esté aquí escondidita En la barra... ahora está se ve quemado, pero aquí hay una notificación, que lo veis? Se ve escondidita aquí, por qué aunque esté ahí con la pantalla encendida no se enciende el LED el único escenario donde se enciende el LED es cuando está la pantalla apagada y te llega una notificación. Entonces sí que se enciende el LED. ¿Qué lo veis? Ahora se ha encendido el LED. Ahora se ha encendido el LED. Si yo no toco nada, porque el teléfono me lo dejo, como ya he explicado antes, se va a encender el LED. Ahora se ha atenuado la pantalla, ahora se va a apagar y ahora sí que el LED se queda. Pero es que una vez tú has encendido la pantalla, se acabó el LED, no vuelve a encenderse en ninguno de los dos. Pero si es cierto... Bueno, en resumen, que me voy por las ramas. El LED de notificaciones solo se activa con la pantalla apagada. Una vez la pantalla está encendida, el LED de notificaciones no existe. Aquí no importa porque aparece en la barra superior izquierda, en la barra de notificaciones, aparece el icono. Pero aquí, si no estás constantemente mirando la barra de notificaciones, si no estás constantemente en el escritorio principal con el icono de esa aplicación y se ve la burbujita... Si no estás constantemente con sonido y si no estás constantemente mirando la pantalla o tienes un wearable que te avise, es un coñazo la gestión de las notificaciones. Y lo más importante de todo, esto lo he hecho con dos aplicaciones y llevo 10 eh, minutos, un cuarto de hora, pero durante el día, ¿cuántas veces estás usando el teléfono y cuántas notificaciones recibes? Es decir, esto trasládalo, hace, hace, intentemos hacer el ejercicio de imaginárnoslo esto durante el día a día. Es que es un coñazo, es decir... Eh, llevo 48 horas con el teléfono y estoy harto, harto, pero harto, de estar haciendo así, para bajar la barra de notificaciones. Ah, mirad, aquí hay notificaciones, pero no las he visto, porque no ha aparecido nada. Ya lo habéis visto vosotros, no ha aparecido nada. En fin, eh, no es por desprestigiar el terminal, ni mucho menos, me encanta, lo he pagado con mi dinero, me encanta este terminal, eh, pero, ostras, esto de las notificaciones, no sé... No, y tampoco sé si lo van a solventar o no, porque en el, en el Mi8 está la misma problemática. En el Mi8 no lo han solventado, no hay espacio, el noche es enorme, no sé si quitando el reloj, es que no lo sé. Habilitando el LED, yo creo que si el LED por, por lo menos lo habilitaran, siempre, es decir, yo creo que la solución a esto pasaría por, por ejemplo, ¿eh? vosotros podéis pensar, pensar la, que, la, la que creáis, pero yo en mi opinión creo que esto por ejemplo pasaría, qué es lo que yo me imaginaba. Que, es, que sería así, es que lo veía tan de perogrullo que decía Esto tiene que ser así Por, hecho este hecho, por, por eso he hecho este vídeo Porque yo me imaginaba que el LED jamás se apagaría Hasta que no hubiera la bandeja limpia Es decir, ahora mismo el LED tendría que estar encendido Pim, pim, pim Y tú, haciendo lo que quisieras, haciendo cualquier cosa LED de notificaciones abierto Ostras, pensarías, tengo algo, hay que mirar Tengo que hacer así pero si no hay LED, tú no ves nada Sigues haciendo, te ha llegado algo Has visto la burbuja o no ha aparecido O han aparecido tres y la última no, pues te jodes Y tienes que estar constantemente ¿no? En cambio, si el LED de notificaciones solo se apagara Así Es decir, ahora el LED de notificaciones ha apagado Perfecto, no hay nada Pero hostia, si no, no, Xiaomi o, o Pocophone O quien sea, o Poco Me jodas Entonces, esto tenía que decirlo porque si vas a comprar el terminal Tienes que saber que esto es una carencia enorme Esto es como comprarse eh, no sé, un Veyron y que le falte no sé, le falte medio volante, no es cómodo de conducir, no sé si me explico Pues eso eh, nada, nada más eh, Lo siento, o sea es que esto me sabe o sea, en realidad me sabe mal O sea, estoy haciendo este vídeo muy me sabe muy mal